¡Hola! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Ibelice y si eres nuevo en mi canal, bienvenido a Ibedo TV. Hoy les voy a estar contestando las dudas y preguntas que me han hecho en algunos videos de la queratina y cabello graso. Así que hoy les voy a aclarar las dudas, les voy a contestar todas las preguntas que me han hecho en los comentarios. Así que vamos con la primera pregunta. Ulises Mata me pregunta en el cabello graso. Hola, después de poner este remedio, ¿qué shampoo se tiene que usar? Porque yo uso para pelo graso, ¿también es bueno para hombres? Gracias. Es bueno que estés utilizando un champú para cabello graso y si sí puedes hacer la mascarilla que enseño en el video es tanto para mujeres como para hombres. Y yo estoy utilizando este champú no es nada no relacionado con el cabello graso pero es bueno para el cabello se ponga más fuerte, crezca y creo que lo he utilizado por varios años es mi favorito así que esta línea es muy buena. Estos son excelentes. Oriochi, no sé si se dice así, dice, yo creo que mi shampoo me pone el pelo feo y graso. Igual sirve, sí, igual sirve, sirve para cualquier tipo de cabello, así que cualquier persona lo puede utilizar. También me pregunta, ¿es permanente o lo tengo que hacer todos los días? No, no es permanente, lamentablemente, pero sí lo puedes hacer empezando dos veces por semana, después una vez por semana, y lo vas reduciendo poco a poco. Y lo puedes hacer después una vez al mes. Siguiente pregunta de Orioshi: ¿me lo deja así de liso o tu cabello es así? No, lamentablemente esta mascarilla no deja el cabello liso ya que no tiene ningún componente para alisar el cabello. Y en este caso yo me paso el blower y plancha y mi pelo sí es lacio pero pues tiene sus onditas y me lo estiro para que no esté un poco rebelde porque bastante rebelde que eso, no, no no lo estira La miel que tengo no es bien líquida, igual funciona Si es miel 100% natural, sí va a funcionar igual Ingrid chila Rua me pregunta Hola, ¿cuántas veces por semana se usa la mascarilla? Gracias. La puedes utilizar todas las veces que tú quieras, pero yo por lo menos recomiendo, depende el graso del cabello, o sea, lo grasiento que esté, tres o dos veces en semana y después las puedes reducir poco a poco. León, comenta, hola, hermosa, no encuentro los productos en México. ¿Algún tratamiento? De otra marca que hayas probado, ¿qué me recomiendes? Ay, bueno, en cuestión de queratina, esa es la única marca que yo he probado. En México puedes verificar en sitios de Beauty Supplies, no Sally Beauty, sino de dueños que venden cosas para el cabello como peluca, tratamientos para el cabello, puede ser que ellos vendan este tipo de queratina ahí. No en cadena grande. Eh, no sé si Amazon ya está enviando internacional, pero yo sé que no estaba enviando más que solamente para Estados Unidos. Si luego encuentro la creatina, pues les dejaré saber a ver si envían internacionalmente. Aquí MHD, MHD, así que es hey, el username. Pregunta: ¿Cuánto tiempo espero y me ducho? Yo recomiendo 30 minutos y después quitártelo con champú y acondicionado normalmente. Aquí otro comentario de Wendy Pérez dice ¿Y cuáles no tienen sulfato? Yo recomiendo siempre estos champús que les voy a mencionar estos de esta línea A mí me encanta y pienso que son los mejores He probado de todos los champús que no tienen sulfato y han sido buenos pero este es mi favorito So, depende de cada persona pero por lo menos este es el mío y huele rico Janet Pavón Isidro me comenta en el video de ¿Cómo eliminar la celulitis? Y si no tengo aceite de coco les puedo ¿Qué le puedo poner? Puedo utilizar el aceite de jojoba o aceite de, de olivo. También puedo utilizar el aceite de almendras. Son muy buenos para el cuerpo y ayudan a hidratar. Así que eso lo puedo utilizar si no tienes aceite de coco. Tatiana Moya comenta, ya me compré todo, cuando me la aplique te cuento cómo fue y tomé tu consejo, compré el grande. Muy bien, qué bueno que hayas cogido mi consejo, me dejas saber en los comentarios, a ver cómo te fue y si quieres puedes subir la fotito en Facebook o en Instagram, le dejaré aquí abajito todas mis redes sociales para que puedan seguirme y me puedan dejar fotitos de cómo me dejó el cabello. A mí me encantaría saber cómo te funcionó, ya que no todo el mundo es igual y yo sé que como a mí me funcionó y a muchas personas ha funcionado, yo sé que también a ti te va a funcionar. Bresel Guns, RRZ también, me imagino que es Rodríguez, no lo sé Comenta, ¿cómo se llama el pegamento? El pegamento que yo recomiendo para las pestañas, lo venden Sally Beauty y es el Proclaim Super Bond Professional Formula en color dark Es para extensiones, pero también sirve para pestañas y bueno, mis corazones, si tienen más preguntas o dudas, no olvides dejármelo en los comentarios que yo voy a estar haciendo videos de contestar preguntas acerca de dudas que tienen de los videos anteriores. Y bueno, si te ha gustado este video no olvides regalarme un like, suscribirte abajito donde está el botón rojito y activar la campanita, seguirme en todas mis redes sociales y acabo de hacer un nuevo Instagram para mi niña que es mi gatita Nina, así que la voy a dejar aquí el nombre el username para que la puedan seguir. Así que nos vemos hasta un próximo video. Bye, bye.